que hace desaparecer el centímetro de cintura solo van a engañar a ustedes mis hijos y yo les voy a ayudar a para que no se lo dejen engañar señores <risa> es un vestido de ilusión que anda en tiktok que esteña visualmente la cintura y ha dejado que haber a los usuarios de esa plataforma gracias a su tejido con un estampado que engaña la vista la prenda de la marca estadounidense fashion nova se volvió viral luego de que un influencer de moda apodada So Jimian en dicha red social Publicara la pasada semana un video que muestra Sus efectos En clip que cuenta con unos 2,7 millones De visualizaciones y más de 308 mil me gusta Se puede ver que en cada lado del corpiño Del vestido con líneas verticales En marrón, negro y blanco hay dos tiras que cuando se atan juntas Hacen desaparecer centímetros de la cintura Creando la ilusión óptica de una figura de reloj de arena La tiktoker newyorkina Nana Castro También comprobó el efecto de la prenda Publicando otro video que logró más de 944 mil visualizaciones Ahora el vestido está agotado en todas las tallas En la página web de Fashion Nova No se dejen engañar, mis hijos, por favor Mira, tú la ves en el video, tú puedes ver antes ya? Mira, ¡Fua! Kylie Jenner, si tú haces una cirugía, mira, bifo antes y después a la aprieta después. ¿En cuánto vale? Eh, eh, creo que anda por ahí, ¿verdad? En un video el precio. Vamos a ver, pero <ríe> cuando eso llegue aquí. Con otra mujer en la playa. Esto estoy diciendo. Y que se vayan y que se entren a bañar. Porque van a alguna maquillaje, hay maquillaje a prueba de agua. Y pestañas por los pelo claro. Sí, Ay, sí, hay que tener Yo les estoy te dando cuenta. los trucos. No sé, pregúntenme a mí, llévense de mí, como yo digo a Angel, pregúntenme para que no lo dejen engañar. Esta es la nueva moda que anda ahora en TikTok. O sea, si tuvo una muchacha con ese vestido, ya tú sabes que no es la figura que ella tiene. Eso es una ilusión del vestido. Que las líneas eran así, cuando tú la amarras, te chupan. Y te vuelves Kylie Jenner o Kim Kardashian. Aquí la po aquí le ponen eso, aquí ya lo quitan el vestido. <risa> <risa> sí, aquí no. Aquí, le Tico una ilusión. Aquí, aquí la vuelve una ilusión y no vea ella. <risa> Esto aquí, muchachos. Primero que echan mano. ¿Sabe? porque hay, hay hombres decentes que hablan. Entonces, no, aquí no, aquí es... ¡Pah! Dime. y eso, y muchachos. eso, ¿qué? ¿Y eso relajo tuyo. <risa> eso como que se infla, ¿no? No, te aprietas. Es Adiós, ah, y tú te lo pones. <risa> la selena. La o sea, La no a crear ilusión de que tú estás te chupo de ahí. Pero tú no estás apretando en las líneas que hacen que se te vea así. Y cuando tú la amarras con el lacito, como tuviera una faja. Ya tú sabes. La, la, la, la, se lo estoy diciendo en la playa. Si hay, si hay vestidos así, van a venir trajes así para, para, para que gente como Néstorieñese. En verdad, tú, ¿verdad? No, ya está, yo hasta yo. Señores.